Estoy en Tailandia y mi estómago empieza a resentirse. ¿Qué hago? Tanto pap no es bueno. Mañana un té y estaré mejor. Es hora de tirar de las medicinas. Por algo me las he traído. Es que no tiene buena pinta. Llamo a la aseguradora para que me indique los hospitales más cercanos. La sé. Tal vez un poco tremendista, pero... Muy responsable. Estás planeando una escapada a la nieve este fin de semana con tres amigos. ¿Cómo vais a ir? Cada uno en su coche, por supuesto. El equipo de esquí también debe ir cómodo. Vamos en un mismo coche y si los esquís no caben en la vaca, usamos dos coches. Siempre vamos en transporte público. Pues creo que la ves todos en un coche. Antes apretados que contaminantes. De viaje por Florencia, tu pareja te propone dejar un candado con vuestras iniciales en el Ponte Vecchio. No se me ocurre nada más romántico. Creo que paso, este puente va a acabar por hundirse. Nuestro amor no es como los demás, mejor vamos a comernos unas pizzas en forma de corazón. Pues yo creo que la ve, por supuesto, yo creo que es una horterada eso de los candaditos, vamos. Hortera y además poco respetuoso con el patrimonio. Has encontrado el hotel de tus sueños, limpio, bonito, barato y con unos empleados agradables y que se la saben todas de la ciudad. Repito seguro, así que me lo guardo para mí, no quiero que se masifique. ¿Se van a enterar? Todos mis amigos, esto hay que contarlo. Eh, ¿Dónde dices que queda ese té? Eh, a ver, yo creo que la de soy blogger de viaje, yo tengo que contarlo, necesito contarlo. Bien hecho, los viajeros responsables comparten con otros viajeros todo lo que les puede resultar útil. En una escapada por Granada te entra un poco de hambre. ¿Qué haces? Mi momento favorito de cada viaje, parada obligada en el burger más cercano. Compro algo de fruta y así aguanto hasta la hora de comer. En Granada eso no es un problema. Caña y tapa en cualquier taberna. Por supuesto, la gastronomía andaluza es lo primero de todo. Claro que sí. Claro que sí. Cualquier momento es bueno para degustar la comida local. No podemos decir nada más. Esta viajera no podría ser más responsable. ¡Que no decaiga!